Hay personas que les gusta más asistir al salón de clases, este, interactuar con los compañeros, interactuar con el docente, con el instructor o facilitador. Este, a mí particularmente me encanta, por eso no me encanta mucho, mucho el tema de las clases grabadas. Sin embargo, lo estoy haciendo. O sea, no, no, uno no puede escapar de la realidad que, que las cosas van cambiando, las formas van cambiando, ¿no? Este, yo me acuerdo claramente cuando, por ejemplo, eh, el tema de los emails empezaban a decir que escribir en mayúscula era como gritar. Yo decía, pero bueno, se sí. si habla de escribir en mayúscula porque así me olvidó de todos los acentos de todo el asunto. O sea, para mí era demasiado cómodo. Bueno, nada, tuve que entender, aprender y aceptar que escribirle sí. en mayúscula, el de la otra parte se lo puede tomar como que yo le estoy gritando. Gritando. No, entonces, eh, digamos que bueno, son parte, el lenguaje va, la, la forma de comunicación va cambiando y, y, va, y nos tenemos que ir adaptando a ello. Mira, ¿cómo vamos a avanzar en esta, en esta tutoría, en esta mentoría personalizada? ¿sí? Una de las ventajas de que la mentoría sea personalizada para ti es que mi atención va a estar centrada solamente en atender tus inquietudes, tus cuestionamientos. O sea, también se hace este tipo de trabajo grupal en la mentoría individual, como somos solamente tú y yo, nos permite, nos da la ventaja de que apenas surja una duda, apenas surja una pregunta, apenas surja una inquietud, dímela de una vez. No, no la, normalmente no lo dejo para, después te lo respondo. A mí me gusta que, porque a mí me encanta que cuando yo pregunto algo, oye, me den la respuesta en el momento, no que me dejen esperando, ¿no? Entonces, excepto con mi esposa que sí tuve que esperar. Pero bueno. <risa> Eso es diferente, eso es diferente. Sí, esto es una situación un poquito distinta. Entonces, eh, de esa forma vamos a ir avanzando. Yo, este, en algunas partes voy a ser un poquito teórico porque necesitamos, digamos, abordar ciertos elementos de teoría, pero inmediatamente brincamos a elementos prácticos, a cosas que vayamos practicando, que vayamos trabajando. Hay momentos en que te voy a pedir que tú tomes el control de compartir la pantalla, yo te voy guiando desde tu computadora vamos trabajando y vamos eh, ejerciendo todo eso. De antemano te digo, porque lo vamos a necesitar, si no esta semana, eh, lo vamos a estar la próxima semana, que tengas a la mano uno, identificación oficial, ¿sí? ya sea cédula, ya sea pasaporte, ya sea eh, documento, no sé si en Colombia manejan el documento de conducir como, como documento oficial, pero algo que te... No, diga. la cédula. La cédula, ok. Y lo sí. otro... Sí, dime. La, también un documento donde diga la dirección o algo así. Pero... Sea mi nombre. A eso iba. Un documento es que doctor, registre doctor. tu dirección oficial allá. Puede ser, en el caso de los venezolanos, podemos utilizar, por ejemplo, el, el RIF, el registro de información fiscal. Es válido. Puede ser un documento de luz eléctrica, de servicios de agua, servicios públicos de cualquier tipo, ¿ok? O puede ser, en el caso de falla de ellos, un estado de cuenta bancario, eh, donde aparezca la dirección, pero tiene que ser firmado y sellado por el banco y no tiene que tener más de tres meses. La idea aquí en adelante es que tú puedas hacer todas las preguntas a medida que yo vaya avanzando, si te parece que voy muy rápido... Me dices, vas muy rápido, bájale dos, súbele una, como le dicen los chamos, este, y, sí. y ahí vamos ajustando para que vayamos trabajando más a tu ritmo en función de que tú vayas captando todas las ideas y no vayas dejando dudas y espacios en blanco allí, porque la idea es que puedas tener todo el contexto completo, Sí. sí. Al final vas a aprender una metodología, al final vas a aprender una estrategia de cómo operar en los mercados financieros, al final vas a tener una, una forma de trabajo, de cómo entrar y salir del mercado. Pero, pero, no esperes resultados inmediatos. Esto va después con... Después de que sabes, de que conoces la técnica, lo que viene, mi amiga, es práctica, práctica, práctica, práctica, hasta que lo domines completamente y surja como el artista del trader. Es decir, esto es como, digamos... Veámoslo como que es una clase de música. Yo te puedo enseñar la técnica, yo te puedo enseñar lo que es, el no sé, en la música creo que le dicen la, la teoría del solfeo, eh, te puedo enseñar cómo la, la, la, las, las distintas notas, cómo se toca el instrumento, cómo se maneja, cómo se crea inicialmente la música, pero no todos los músicos llegan a ser grandes, sino que algunos de depende de su práctica, su dedicación, su constancia, es que convierten la técnica en arte. Entonces, el, el convertirlo en arte es un trabajo que te queda a ti. Sí, yo sí, sí, trabajo sí. contigo en la técnica y te acompaño para que puedas crecer a lo largo del tiempo. ¿no? El, después que terminemos la asesoría, no es que terminamos la asesoría, te solté y bueno, ahora entiendes, te voy a ver cómo te resuelves tu sí, vida y te la arreglo. Cómo hace. No, <risa> tú seas interactivo, yo sigo siendo tu asesor de forma permanente. ¿A qué me refiero con un trader activo también? Un trader que está invirtiendo, que está colocando, que está trabajando en el mercado, que está haciendo su, su, sus operaciones en términos reales. El trading es un trabajito que puede generar grandes resultados, pero que necesita algo. Disciplina, paciencia. Sí. Dos cosas fundamentales que vamos a tener, que vamos a trabajar aquí. Y que si no están en ti, en tu conducta habitual en tu comportamiento habitual es algo con lo que eh, a futuro como traders eh, como tu coach y mentor en la parte de trading a, vamos a tener que trabajar y yo, ya te lo diré en su momento cuando vayamos evaluando tu avance vamos a ver qué está prelando más si hay mucha impaciencia si hay mucha indisciplina si hay mucha mucha mucho estrés mucha ansiedad todos esos elementos van a impactar tu operación de trading esto es un 20%, por poner unos porcentajes, más o menos, por decir, un 20% de técnica y un 80% de gestión personal emocional. O sea que esto se trata más de hacerte a ti misma, a Maiver que inclusive de la técnica misma. Aquí es donde uno como quien dice, se pone a prueba emocional y personalmente, porque lo que tú eres como persona, la forma en que tú actúas, tus comportamientos, tu forma de tomar decisiones en la vida, para muchas cosas se van a ver reflejadas en tu forma de actuar ante los mercados. Es increíble, pero se convierte como que en un espejo, una radiografía de cómo tú eres en muchas otras áreas de tu vida. Y tal vez sea el momento de encontrar y decir, oye, hay áreas que puedo mejorar y a las cuales puedo darle valor agregado. Si yo soy muy impulsivo haciendo compras, si eres de las chicas que sale, ve un par de zapatos y dice, entraste y saliste con la caja. Y después dices... Rayos, es ser el dinero de comprar el libro de no sé qué o es ser el dinero de la luz. I, sí. Bueno, ya ver cómo me las arreglo, con la tarjeta de crédito resuelvo. Sí. Bueno, ese mismo tipo de comportamiento se va a repetir en el mercado. Cuando vayas a hacer una operación, compres, ay, esa no era. Bueno, no importa, en la próxima le saco la, en la, próxima le saco la revancha, uh -huh. le gano al mercado. Entonces, esos patrones se repiten y eso es parte de lo que vamos a trabajar. Y lo, lo bueno cuando es una, una tutoría individual es que a mí como mentor me da mucho más, eh, digamos, campo de observar y de ver cómo estás trabajando. Y en tus preguntas, como es algo eh, eh, individual, vamos a poder ir, ir notando esos, esos elementos que podamos ir mejorando para que tu técnica se vea influenciada positivamente por tu gestión personal emocional ante las operaciones de los mercados financieros. ¿okay? Sí. Bien, ¿preguntas hasta el momento? No. Perfecto. Entonces, partiendo de allí, vamos a primero a dar un pequeño paseo, un pequeño conocimiento de qué son esos mercados financieros, dónde vamos a nosotros a trabajar, cuál es el contexto que nos va a rodear. A lo largo de toda la mentoría, vamos a ir abordando más términos conceptuales, definiciones, algunas cosas que posiblemente te pueda ir mencionando, y digas, ¿qué fue eso? Si no, te toma nota y tenlo allí pendiente. De todas maneras, eso se va a aclarar, va, en el avance se va, a ir, se va a ir aclarando. Pero si tú necesitas saberlo en ese momento, tú me interrumpes, este, no interrump bueno, no me interrumpes, no, tú participas, intervienes y dices, oye, ¿esto qué es? ¿De qué estamos hablando? Si es algo que tú ves que sin eso puedes seguir avanzando, seguimos avanzando y eso va a ir apareciendo, porque lo que no quiero es que nos llenemos primero de, de lleno de teoría, un viaje de teoría, después un bloque de práctica, solamente de práctica. No, vamos a ir moviéndonos entre la teoría, la práctica, pero partiendo de los elementos prácticos, vamos a ir desarrollando más la teoría, ¿de acuerdo? Sí, señor, sí. Ok, no, eh, solo no es... Si hablo con acento, si hablo con acento colombiano.